Amar es querer a alguien más de lo normal, pero hay veces que el cariño es especial. Un eslogan extraño, pero es algo normal. En el ser humano, amar a alguien cercano, amistad y familia, es lo que tenemos, es lo que hace que amemos. Aunque haya veces que no haya tanta suerte porque la familia sea diferente. Por lo tanto, es nada malo porque estás amando a alguien cercano. Porque una amistad es de la familia si es verdadera y te auxilia lo que necesitas. Con el paso de los años conoces a más gente pero solo algunas se quedan a tu lado las más especiales son esenciales porque hacen de tu mundo algo inexplicable. A veces una amistad te puede salvar. Es como un abrazo pero este dura más. Como una flor cuando se marchita porque no la cuidaste y te dejó solita. Amar no se puede evitar, y si quieres entrar en el corazón de alguien, déjate llevar, porque algún día lograrás estar.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 A veces queremos a otras personas más que a nosotros mismos, incluso familiares. Y eso no es nada malo, porque de alguna manera das y recibes algo de personas que son especiales para ti.